Hasta ahora la justicia tiene que resolver. Yo no sé cómo fue que murió, quién tiempo fue que lo mató. Sí, ¿A qué se dedicaba su hijo? Él era agricultor. Eso fue lo que enseñé a hacer. Últimamente se mudó a Pimentel que vivía solo para allá con su amistad. ¿Con quién vivía él? Vivía solo. Ahí tenía una mujer y se dejaron. Y Tiene una niña. Y ahí él vivía solo. Sabe? ¿Entonces usted pide? Justicia. Quiero saber quién fue que lo mató, quién lo mató y por qué lo mataron.